Ah, sí. ah, esto. Este me acuerdo, era el secreto de la cueva, ¿verdad? De la cueva submarina, sí. Oh, no, no ver, entramos por una cueva secreta que está ahí. Antes de esa cueva no estaba así. Pero en este nivel me acuerdo que descubrí esto. Eh, yo cojo una cosa. Eh, mira, aquí está, aquí está. Eh, Bueno, en verdad antes de eso vamos a abrir el sitio secreto con una de las cosas. Que también y hay una moneda alguna una super esquina esto no, no ha ido nunca ay mamá no pero qué? ¿En, serio? en serio en serio Esto yo nunca lo he descubierto en serio esta vez ¿Qué estoy diciendo de verdad, no como siempre. Eh, pero si esta venida no pasa daño. Ajá, no hace daño. Ay, adiós. Ah, no, que ahí está la salida, es ahí. Arriba, pero ¿cómo llegó, tío? ¡Ah! ¡Súbeme, tío! Gracias. está, pero ¿cómo se hace, tío? Pues hay que hacerlo. Entonces... Será por aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué vale? Por aquí, pero entonces, ¿dónde es, tío? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Por Dios! Ah, tal vez tengo que discutir eso. Vení, Pato... Pato Luca. Pato Luca. Ven. ¿Eh? Solo está ese Pato Luca. Pues ven, Pato Luca. Por aquí, Pato Luca. Eh, patoluca, aquí. Por aquí, patoluca. Es eh, un pato así que es nuga. ¡Eh! ¡Esto es de hielo! ¡Me encanta! El mario de hielo, pero es distinto. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. ¡Ostras! ¿Qué? El suelo que ¡Ostras, chaval! Esto mola ¿Pero qué tengo que hacer, tío? ¡Ah! Ha caído ¡Cachis! ¡Para ahora! ¿Pero qué tengo que hacer con el hielo, tío? ¿Qué tengo que hacer? A ver, lo voy a coger otra vez Está allí, allí ¡Vamos! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, Ostras, eso es enorme Esta, esta, esta planta milaña es enorme Ah no, necesito otra vez Eso, de hielo Ah, pero tal vez quiero dar esa, ¿verdad? Pues, seguro que tengo razón ¡Ojo! ¡Oh, oh! Es enorme, ha demasiado grande Ah no, pero ya o sea, no sé, ya, ya Vale Entonces no me da miedo. Ven, ven Que no me dé, así Ya lo sí, no sabía y no me da lo que yo quería a ver la moneda sella, la superestrella, claro. Pero como llego, tío. Es que como llego. ¡Ah! ¡El pato Le hago un camino con el hielo y después viene por el camino el paturuca. pato luca ven. ¡En aduzamiento! yo, pato ¡No! ¡Pato lucha! han muerto! patoluca! Ah, ¡Pato ahora me sigue, ¡Pato ten Ten, Ah, pero tío, desaparece. Entonces cómo lo hago, tío? Entonces cómo? Es demasiado difícil. difícil. Ten, ten, ten, ten, Secreta. ¡Esta no la sabía yo! ¡La descubierto! O sea... Sí. La descubierto gracias a cosas que tenía. Yo no sabía de que estaba superest... esa superestrella. Yo no tenía ni idea. Bueno, vamos a... otra vez y ahora sí que vamos a secreto ese. De la cueva submarina aquí está Dale. <risa> esto va a ser difícil pero hay que hacerlo pues ya se va a borrar como era no pues venga era como dándole eso a ver a ver tengo de recoger de. una de esas cosas das la vale, no me la das pues ya como estaré uh, espera, ¿quién? ¿qué hay en este cofre? anda, una vida bien a ver, pues voy a coger ahora esta bolsa y esta vez sí Pues allá voy. Aquí hay una vida. Vale, mejor no cojo esa vida. Voy a seguir más para adelante mejor. A ver. Ah, mira, un enemigo. ¡Adiós! Espera. ¿Qué? ¿Qué era por aquí, tío oye, fuck que me abraza me ha saltado ah mira perfecto. aquí es el lugar de mandarme ah vale, se para ahí o sea, se va a venir ahora ah no, ahí no, en donde se para pues venga era este lugar, ¿verdad? ah no, es este perfecto vale, fácil, es fácil, es fácil hay que moverla así vale, perfecto ¡Ah! pero qué susto tío, me tío? metido vale, por aquí por aquí, por aquí Bien. a ver allí está la, la superestrella la he visto, está ah, en esa parte ah, mira allí la otra punta o sea que voy a tardar mucho todavía vale así esto me da eh, estoy preparando esto y ¡No, no no no me voy me voy ¡Eh, qué susto para vale, perfecto así a ver, así. ¡Eh, eh! ¡Que me lo paso! ¡Eh! ¡Toma ya! ¡Que me lo paso! ¡A la primera! ¡He pasado a la primera! ¡Sin más! Tene, ten, tener, ten, tenen, tené, tenéis. Tene. Tené, tené, tené, tené, tené, tené, tené.